En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la fórmula P implica Q implica P. Esta prueba, esta fórmula también está demostrada en el tema 2 del curso de Lógica. La demostración se encuentra en la página 13 de la de los apuntes, y en esencia es una aplicación de la regla de introducción de la implicación. ¿Por qué? Lo que tengo que demostrar es una implicación. ¿Y cómo voy a demostrar una implicación? Pues con la regla de introducción de la implicación. ¿Qué significa? Pues hay que suponer P, que es lo que hemos puesto en la línea 1, y hay que demostrar Q implica P, que es lo que hemos puesto en la línea 4. Pero Q implica P, a su vez, también es una implicación, que también se va a demostrar por introducción de la implicación. ¿Qué es lo que hay que suponer? Q, que es lo que he escrito en la línea 2. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? P. Bien, pero P es exactamente la hipótesis 1. Con eso ya queda completa la prueba. Y esta es la que vamos a intentar escribir lo más parecida posible en Lea. Y a partir de esta prueba, pues veremos otras alternativas para demostrarlo dentro de Lea. Pero bien, vamos a empezar con esta Y antes de empezar, como siempre, importamos la librería de tácticas. Declaramos las variables, que en nuestro caso son P y Q, que son variables sobre las proposiciones y escribimos el enunciado. Ejemplo, como la fórmula no tiene ninguna hipótesis, pues lo que vamos a escribir es exactamente la fórmula. Y a continuación, dos igual, y tenemos que escribir la prueba. Bueno, voy a dejarlo como una variable anónima. Mirad que en la derecha lo que me está diciendo es que esto es lo que tengo que demostrar. Bien, pues siguiendo la demostración que tenemos en la transparencia, ¿cómo vamos a empezar? Supongo P, es decir, voy a escribir la línea 1. Supongo P. Eh, supongo P, pero además le voy a poner un número, una etiqueta H1 es P mira que lean es automático los errores saltan automáticamente aquí me está diciendo un error porque claro, la separación de la etiqueta de la fórmula es dos puntos no uno, y sigue habiendo un error porque falta una coma cuando haya hecho ese paso vengo aquí, veo que las cosas van bien Añadeo la hipótesis H1 y esto es lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar, lo voy a escribir, tengo que demostrar eh, Q implica P. Y tengo que escribir la demostración, por supuesto. Bueno... <coughs> Aquí me falta la demostración. Me falta la demostración de Q implica P. Bueno, ¿y cómo hago la demostración? Eh, Q implica P vuelve a ser una, eh, una implicación. ¿Cómo he demostrado Q implica P? Supongo Q y demuestro P. Luego, ¿qué es lo que hago? Supongo Q. Supongo, le voy a poner una etiqueta, aunque no haga falta, pero en fin. Y la etiqueta minúscula. ¿eh? H2Q. Eso es lo que supongo. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Pues si me pongo aquí, eh, veis que si me pongo encima, me está diciendo lo que tienes que demostrar. Pongo aquí, lo que tengo que demostrar es P. Bueno, vale, pues le digo que tengo que demostrar P. ¿Y cómo demuestro P? Hombre, ¿P quién es? Pues P es exactamente H1. Bueno, pues aquí puedo poner en lugar de eso H1. Uh, from H1. Y ya tengo la primera prueba. ¿Veis que esta prueba? Y le pongo el número porque vamos a ver distintas. Primera demostración. Ya tengo la primera prueba. Y esta primera prueba se parece mucho a la que está en la transparencia. Pero a partir de esta vamos a intentar simplificar. Manteniendo la idea, lo de la simplificación va a ser simplemente y quitando azúcar sintáctica. A ver, aquí qué es lo que tenía que hacer. Hombre, empiezo por el final, en la línea 23. Le digo, demuestra Q a partir de H1. Luego, todo esto de aquí, todo esto de aquí, yo lo podría quitar. Entonces me quedaría solo. A partir de H1. Bueno, es un poco menos, pues ya digo que el demuestra P a partir de H1, bueno, pues es azúcar sintáctica. Ya vemos que ha quedado un poquito más corta. Pero podemos seguir simplificando. Vamos a ver. ¿Qué más puedo simplificar? Bien, aquí lo que hago es suponer y después demostrar pero este suponer si lo vemos esto es simplemente un lambda lambda h2 y todo esto lo puedo quitar todo esto de aquí lo puedo quitar lambda h2 h1 y el front este de aquí también lo puedo eh, bueno, lo podría quitar porque a ver mira Vamos a la siguiente, control C, vamos a seguir simplificando. Cuarta demostración. Vamos a seguir simplificando desde el final. El demostrar a partir de, bueno, esto lo podría quitar y es simplemente... Mmm, en lugar de todo esto, pone simplemente la demostración. Supongo h1 y dejo solo la demostración, que la demostración es esto. Bueno, vamos a ponerlo así. Pero podemos seguir simplificando. Mira que la primera era eh, cuatro líneas, ya lo tenemos en una. Pero además de una línea vamos a seguir simplificando. Quinta demostración. Seguimos con el azúcar sintáctica. Suponer H1. Bueno, pues esto lo podría dejar simplemente con lambda H1. No hace falta decirle que. Y después lambda H2. Paréntesis los podría quitar. Y también sería una prueba, que va cada vez más corta. Bueno, voy a ir actualizando los números. Ya esta es nuestra quinta demostración. ¿Pero se puede simplificar? Sí. ¿Cómo? A ver, esta va a ser la sexta. ¿Cómo? Hombre, lambda h1 y después lambda h2, esto lo puedo quitar. ¿eh? Lambda H1, H2, H1. Bueno, ¿se puede seguir simplificando? A ver. Vamos a la séptima demostración. ¿Cómo se puede simplificar? A ver, ¿el H2 lo estoy usando? No, estoy usando solo el H1. Luego, lo dejo como una variable anónima. Y veis, siempre mira aquí, no hay ningún problema, lo acepta. Incluso eh, el H1, hombre, ya que no hay H2, ¿para qué voy a poner? ¿Para qué voy a empezar a numerar? Lo llamo simplemente H. El nombre no importa. ¿Vale? Es una variable. Bueno, pues ya tenemos la prueba. Una prueba totalmente con un lambda término. Nuestra séptima prueba es lambda H. Anónima, H. Ya está. Así de simple. Veis, simple, pero simple desde el punto de vista del de lambda cálculo, de la programación funcional, pero lo mismo un humano cuando empieza, pues se siente más cómodo con la primera de supone, demuestra, y dándole nombre a las cosas. Aquí todo está más implícito, porque por cómo sé que es esto. Hombre, si me pongo encima del H... Bueno, pues me dice HP, este, eh, no le he puesto etiquetas, pero es Q, y esta es la demostración que es H. Bueno, pues vamos a ver ahora otra demostración. Todo esto ha sido reducciones de la demostración a mano, que reprodu, eh, re, demostración de la, de, reducciones de la demostración declarativa que reproducía la que teníamos en la transparencia. Pero vamos a hacer otra prueba. Control C. Vamos a hacer otra cosa. Si, esta va a ser ya la octava. Si le digo al sistema que busque en la librería, pues entonces me sugiere otra demostración. Dice, lo puede intentar usando exactamente esta regla. Imp, intro. Bueno, efectivamente. La fe, pero no solo es que me ha ayudado, sino que si me pongo, mirad, ¿qué es lo que dice la regla in intro? Pues exactamente lo que dice: alfa implica beta implica alfa. Eso es exactamente lo que estábamos demostrando. Recordad que en el caso de las implicaciones se asocia de derecha a izquierda. Por eso elimina ese paréntesis que había entre beta implica alfa. No está. Pero es más, si me pongo encima y le doy a F12, entonces me va a enseñar cómo ha hecho la demostración de ese lema que es el que me está diciendo. Bueno, eh, aquí ir a la definición y aquí está el lema. ¿Veis? En la línea 193 voy a ampliar un poco el tamaño de la ventana ¿Y cómo es la demostración? Bueno, la demostración, la data h, bueno, ¿por qué? Porque el h lo ha puesto como hipótesis, no como implicación. Pero veis que esencialmente la demostración que tiene el sistema de esta propiedad pues se parece a la última de la que hemos estado haciendo. Bueno, cierro. Esto está en las librerías de... En la librería básica de Lean, lo ha encontrado, bueno, la cierro y seguimos con nuestra demostración. Bueno, hasta ahora, declarativa, reducción hasta funcional, la del sistema, que es funcional, pero bueno, sería solo con esto y vamos a hacer ahora demostración aplicativa. Vamos a cambiar el estilo de la demostración. Esta va a ser nuestra novena demostración. Y si lo vamos a hacer, bueno, pues empieza a escribir begin aquí, incompleta, en. Ya tengo, digamos, el esqueleto de la prueba. Hombre, aquí me está avisando de, aquí, el 1 este de aquí me está avisando de que aún hay, que esta prueba está incompleta. Es el aviso que me está dando aquí porque estoy usando el prueba incompleta. Bueno, lo siento. Bueno, vamos a ver. <coughs> eh, me pongo en la línea 52, observo lo que tengo que demostrar y esto es una implicación. Pero ahora esto quiero hacerlo no con los lemas, sino pensando en táctica. ¿Cuál es la táctica para demostrar una una implicación? Bueno, pues lo que voy a hacer es la táctica intro y lo que voy a introducir le pongo una etiqueta H1 cuando introduzca H1 que es lo que tengo Mira, esto es lo que tenía P implica Q implica P y ahora lo que tengo es H1 ya la he puesto y tengo que demostrar Q implica P el Q implica P a su vez que una implicación ¿cómo lo voy a demostrar? pues otra vez con la táctica intro, también le voy a dar una etiqueta, en este caso H2. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, pues estoy suponiendo H1 y estoy suponiendo H2. ¿Y qué es lo que necesito? P. Pero P tiene exactamente H1. Luego, esto de aquí ya es exactamente, exactamente H1. Le doy aquí y efectivamente... Ya la prueba ha quedado completa. Un poquito para acá. Bien, pues ya tenemos una prueba. Mira que estas las aplicativas. Bueno, pues para hacerla, pues casi hay que seguir más la ejecución con el sistema. ¿La podemos simplificar? Vamos a ver. Vamos a la siguiente. ¿Cómo la podemos simplificar? A ver, aquí primero introduzco H1 y después introduzco H2. ¿Lo puedo hacer todo de golpe? Sí, porque en lugar de introducir uno le pongo intro terminado en S y todo esto de aquí lo quito y introduzco de golpe H1 y H2. Mirad, cuando se introduce, en este momento solo estará en conclusión, cuando se introducen los dos, ¿qué está? h1 y h2. Se puede simplificar este patrón también vía aplicativa, ya lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué? Porque, voy a poner un número aunque coincida con una de las que he llegado, introducir y después hacer exactamente esto en lugar de introducir que esto es simplemente un lambda, lambda h1 y h2. ¿Y qué es lo que tiene que hacer exactamente H1? Luego, todo esto lo puedo quitar, esto lo puede quitar y nos volvemos a encontrar con la aplicativa que ya igual que hicimos antes, el H2 se puede quitar. Llegamos otra vez al mismo punto que habíamos llegado este de aquí. Bueno realidad este de aquí, porque después lo simplificamos, es decir, que la demostración 11 coincide con la sexta, pero yendo a través de razonamiento hacia atrás en lugar de razonamiento hacia adelante. ¿Qué nos queda por B? Bueno, pues nos queda por B las demostraciones automáticas. La 12. ¿Y cómo le pido ayuda de la automática? Le digo, bueno, dame pistas y me dice, bueno, puedes intentarlos de dos formas. Primero por tauto y segundo por fini. Tauto ha funcionado, veis, en la ha no se ha quejado eh, y el último control C, control V decía por fini que también funciona. Con eh, 13 también funciona y ya tenemos todas las demostraciones bueno <coughs> repito bueno, en realidad son 12 porque esta de aquí está repetida esta de aquí era otra vez le pongo el número esa era la sexta entonces voy a renumerar esta es la décima la undécima vale no, la de, eh, estoy equivocando los números 11 y 12 hay una que me falta bueno, ya lo he grabado aquí lo tenemos y lo único bueno, esta es la prueba prueba de control C eh, mirad no hay ningún problema todo está, lo único que me queda aquí es una cosita que que no he actualizado el repositorio. Bueno, pues lo voy a hacer, eh, pongo el mensaje, no me voy a complicar la vida, ya está actualizado, ya aquí no tengo nada y ahora el donde me ha aparecido un mensaje es aquí, que tengo que sincronizar, eh, subirlo. Bueno, pues les voy a decir que lo suba, lo está subiendo ya está todo bien por aquí todo bien por aquí no nos queda nada pendiente y si esto ha funcionado si nos vamos al repositorio aquí tenemos lo que hemos demostrado está en el apartado 214 si lo actualizo bueno, aquí está entonces lo que hemos estado escribiendo el código con las 12 pruebas ya está en el repositorio y también está la sesión dentro de LEA. Es decir, que si le dais, bueno, pues aquí tenemos la sesión, se está cargando, aquí está la prueba y como siempre, bueno, pues si navegamos a través de la prueba, pues podremos ver lo que está pasando, pero primero tiene que acabar de cargarse el sistema. Ya está listo, ya podemos navegar, veis que estoy en la línea 52.5, que es lo que me está diciendo, línea 52, columna 5, y conforme voy navegando, intro H1, ya he puesto el H1, H2 y exacto, exactamente igual. Bueno, pues con eso termina el vídeo y también lo subiré cuando termine la grabación. Y eso es todo por ahora